Hola, soy Carolina Vela y quiero que construyas la vida que deseas. Hoy voy a hablar sobre las finanzas para emprendedores. ¿Has dejado tu trabajo para emprender? Pues puede que compartas una de las preocupaciones de los emprendedores, la incertidumbre financiera personal. Estás ilusionado, motivado con tu proyecto, y sin embargo, sientes miedo. ¿Miedo? ¿Miedo? Que tus amigos dejen de ser tus amigos porque no puedas seguir con el mismo ritmo de vida y los dejes de ver. Miedo a la supervivencia económica, a que tu negocio no sea rentable, no sea próspero. Solo hacer tres preguntas a los emprendedores. ¿Cuánto gastas con tu ritmo de vida actual al mes? ¿Cuánto tiempo puedes vivir con tus ahorros? ¿Cuánto es lo mínimo que necesitas para cubrir tus necesidades? La respuesta que suele encontrar es... No sé. Parece increíble, pero no lo es. Son preguntas simples, pero difíciles de contestar. ¿Por qué? Primero, porque el miedo paraliza. Y segundo, porque al enfrentarte a tu economía, también manejas tus sentimientos incómodos, como son la rabia, la frustración y la vergüenza. Pero el miedo se reduce cuando se conoce información. Así que coge un lápiz y un papel. Vamos a contestarlas. Te las repito. ¿Cuánto gastas en tu ritmo de vida actual al mes? Saca los datos del último año y analízalos mes por mes, así sabrás cuánto te gastas. La segunda, ¿cuánto tiempo puedes vivir con tus ahorros? Conociendo el pasado, puedes proyectar el futuro. Haz un presupuesto de tus gastos del próximo año. Y después, haz una operación matemática sencilla. Ahorros dividido presupuesto, así sabrás cuántos meses puedes vivir. La tercera, ¿Cuánto es lo mínimo que necesitas para cubrir tus necesidades? Defínelo y cuantifícalo. Recuerda que el éxito de un emprendedor depende mucho de la tenacidad de mantener sus finanzas personales en orden. Si te gusta este vídeo, compártelo. Si crees que le sirve a alguien, envíaselo. Si tienes dudas o preguntas, ponlo en la sesión de comentarios. Me despido por hoy. Soy Carolina Vera. Quiero que construyas la vida que deseas.